¿Cómo hacían hace miles de años para reforzar un insulto? Pues mentaban a los dioses. El rey babilonio Belini dijo que Nabu entregue su piel para que se venda o que Marduk entregue su cabeza para que le den muerte en referencia a Nabu Bel Sumati. Pero lo habitual era burlarse de los defectos físicos o morales. Llegado el momento, incluso se comparaba con los demonios del inframundo. Y si no eras un demonio, eras un animal o un bárbaro del norte. Las mujeres tenían insultos específicos, algo que también ocurría en algunas profesiones.